El picante toilet de Logur de Sánchez, en respuesta a la mamá de Laurita. El bailando 2018, cambió de tema, luego del polémico poliamor de Florencia Peña, ahora se sumó la pelea entre Logur de Sánchez e Inés Stork, mamá de Laurita Fernández. En la última edición del programa, la participante privilegiada del show televisivo apuntó contra la mujer del Chato Prada, al verse perjudicada por la intervención del bar en la presentación de su performance. ¿Sabes cómo se llama esto? Una sola palabra envidia. Creo que hay un ataque contra Laura desde hace varios días. Ayer me tomé el trabajo de buscar la definición de la palabra envidia y es el sentimiento de tristeza o enojo por no poseer lo que el otro tiene. En este caso, sería la silla que ocupa Laura en el jurado, exclamó Inés. La acusación de la flamante participante del certamen de baile no le agradó a Lourdes si y se descargó en su cuenta en Twitter. Indudablemente es un sentimiento que ellas conocen perfectamente. Yo tengo que googlearlo porque más feliz no puedo ser con la vida que tengo. El toilet de Sánchez. Hace clara referencia a lo sucedido y marca la enemistad que mantiene con la novia de Nicolás Cabré, y ahora con Stork. Sin dudas, esto será el comienzo de una dura pelea que continuará cada noche en el piso del Bailando.